Soy Noelia Barroso. Soy periodista. Eh, me dedico a la radio. Eh, llevo concretamente en Cuenca llevo 12 años trabajando en la cadena COPE de Cuenca. Anteriormente estuve en la cadena COPE de Madrid y bueno, y actualmente también soy profesora asociada en la Facultad de, de Comunicación, en, eh, impartiendo la asignatura Taller de formatos radiofónicos. Mi trabajo consiste en la redacción, en la eh, producción, redacción y preparación y locución de los informativos locales de Copecuenca y del magazín de Copecuenca. Eh, desde bien jovencita me gustaba mucho escribir, eh, me gustaba la radio, siempre me ha gustado bastante y bueno, estudié periodismo. Eh, después de hacer periodismo estudié un máster, un máster en comunicación radiofónica en Madrid y a raíz de las prácticas del máster comencé a trabajar en la cadena COPE en, en Madrid. Eh, hice allí mis prácticas del máster y, bueno, pues eh, posteriormente eh, ya me quedé trabajando allí. Me trasladaron a la emisora de COPE Cuenca en el año 2010 y desde entonces pues trabajo, trabajo aquí en Cuenca. Bueno, mi formación, eh, muy bien, yo, yo estudié periodismo en, en Murcia y mi formación, eh, bueno, la carrera, eh, obviamente, eh, tocábamos todos los palos, todas las, eh, todos los, to todas las asignaturas y demás, eh, y luego mi formación ya se especializó más cuando yo decidí hacer un máster en concreto, como en comunicación radiofónica. Eh, yo mmm, siempre me había gustado la radio y es verdad que en la carrera pues, eh, dimos, eh, di la asignatura de radio pero la formación en lo que a mí más me gustaba fue de una manera más especializada cuando hice el máster y por supuesto eh, las prácticas que realicé después de la carrera y también después del máster en, en, en las radios en las diferentes radios en las que estuve eh, bueno pues me, me ayudaron mucho a a integrarme más en el medio concreto en el que yo, en el que yo quería trabajar. Yo, por ejemplo, eh, realizo el programa Magazine de Copecuenca y también realizo los informativos de mediodía. Entonces, eh, yo todo el tiempo que estoy en la radio, es, eh, todo el tiempo que estoy trabajando en la preparación de la siguiente entrada en directo que voy a hacer. ¿no? Si yo tengo el Magazine a las 1 menos 10 de la tarde, por ejemplo, pues yo desde las 8 de la mañana o desde las 7 de la mañana que estoy en la radio, ya estoy preparando ¿no? la siguiente conexión. Mi primer informativo es a las 8 y 25 de la mañana y a partir de ahí, todo el rato, estoy preparando lo siguiente que va a venir. ¿no? Una vez termina el magazine, preparo el, el informativo de mediodía. Eh, en un día normal, pues en eh, mi jornada laboral es el tiempo que tardo en preparar lo que tengo que hacer. Eh, en situaciones excepcionales, pues va a depender mucho de lo que suceda. no Si hay un suceso relevante, si hay una noticia de interés eh, excepcional ese día, pues eh, puede que se alargue más o que suponga un, un mayor, una mayor carga de trabajo. ¿no? Entonces, Depende un poco de la actualidad, ¿no? Un poco como el día a día del periodista, pero vamos, en principio, en mi jornada laboral, pues es el tiempo que tardo en, en preparar mis conexiones. Mi trabajo en los últimos tiempos eh, ha ido evolucionando un poco con la evolución de las nuevas tecnologías. Cuando yo empecé en la radio, eh, hará unos 14 años, es verdad que existían ya las redes sociales, por ejemplo, pero no estaban tan implantadas... Eh, como están ahora mismo entonces el trabajo ha cambiado mucho pues precisamente por eso por las nuevas tecnologías por las redes sociales nuevas formas de comunicación que han hecho que el trabajo en radio es el mismo porque la programación que hacemos es la misma y seguimos haciendo el mismo trabajo en cuanto a lo que se refiere a, a, a la radio en sí la programación de la radio pero es verdad que hay mucha presencia ahora de redes sociales lo que implica también pues fotografía implica vídeos entonces eh, el trabajo ha ido evolucionando según han ido evolucionando ¿no? las, las nuevas tecnologías lo que es importante para este trabajo es sobre todo tener en cuenta de que, eh, que el periodista tiene que estar siempre eh, pegado a la actualidad entonces eh, la actualidad es el día a día del, del periodista y la actualidad es también lo que va a determinar los días de trabajo no entonces eh, lo que tienen que saber es que es, es un mundo muy cambiante de un día para otro las cosas pueden cambiar mucho y, y que nunca es un trabajo que es, eh, que se repite o que es igual no nunca sabes la actualidad por dónde te va a llevar o los retos a los que te vas a tener que enfrentar eh, un buen día o sea, un buen día te levantas y no sabes lo que te vas a encontrar de repente pasa algo completamente extraordinario y, y, y tu día cambia y, y todo bueno pues entras en una vorágine ¿no? de, de, de noticias y de actualidad que, que en fin que, que es eso pues que es un mundo pues eh, en el que cada día es un es una aventura nueva lo más difícil que he realizado ha sido enfrentarme eh, a noticias concretas o a acontecimientos concretos de gran relevancia. Eh, yo trabajo en información local, pero es verdad que lo local a veces trasciende al interés nacional. Entonces, eh, bueno, pues aquí en Cuenca hemos tenido sucesos, algunos, pues, difíciles, sucesos como digo de, de interés nacional. Por ejemplo, eh, desgraciadamente aquí vivimos un asesinato, eh, un caso de asesinato, el juicio contra Sergio Morate. Eh, pues un si recuerdo alguna de las eh, noticias más eh, digamos ...difíciles, eh, complicadas, intensas, pues sería... ...por ejemplo, este suceso, ¿no? este caso de, de asesinato... Eh, de, ...de estas dos chicas conquenses de Laura y Marina... Eh, ...los medios de comunicación, además de la cobertura... ...que hicimos de, del caso, ¿no? cuando todo sucedió... ...pues también eh, nos tuvimos que enfrentar a un juicio... ...que duró más de una semana y que fue muy duro... ...a nivel emocional y a nivel también laboral... ...y eso es, una, por ejemplo, uno de, las, eh, de los acontecimientos... Pues, ...más difíciles ¿no? que hemos tenido que... que ...o que he tenido yo que enfrentar ¿no? en, en mi en mi trayectoria en la radio, como eso pues a lo mejor otras noticias ¿no? de alcance nacional que implican un mayor esfuerzo y por lo tanto esa dificultad. El consejo que le daría a la gente que está empezando en el mundo del periodismo, bueno, pues es que, pues que se esfuercen mucho, que al final el trabajo da sus frutos y que, y que es verdad que es un mundo difícil, pero lo cierto es que si una persona trabaja y se esfuerza, al final conseguirá sus frutos. Entonces el consejo que les doy sobre todo, bueno, pues es que den lo mejor de sí mismos eh, o de sí mismas, ¿no? las personas que están empezando y, y siempre con optimismo y siempre con, con esa alegría y, y con esa pasión ¿no? por, por los medios de comunicación las claves es eh, trabajar siempre la objetividad, eh, ser muy riguroso en, en lo que escribes y en lo que locutas, estar siempre al tanto de, de la actualidad, de la última hora y sobre todo eso, trabajar la rigurosidad y ser eh, objetivo y honesto con lo que estás escribiendo y con lo que, y con lo que estás locutando y siempre eh, dar voz a todas las partes implicadas en un mismo acontecimiento, y, y pues como digo, objetividad, rigor y, y trabajo, ¿no? y, y, y, y dar voz ¿no? y conocer todas las caras de, de, una, de una noticia, de un acontecimiento.